Enfermera Mondragón, Mondragón se presenta a la sala número 10. <música> Bonita la forma en que juegas No es pretexto Esta noche no hay luna llena No te vas a confundir Con tu caldo de sirena